Hola, muy buenas. Ya solo nos queda eh, pues ver un poco cómo se produce la contracción. No vamos a entrar en profundidad, simplemente vamos a ver, bueno, pues en este esquema realmente eh, qué es lo que sucede, nada más, muy por encima, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que podemos eh, ver por aquí? Bueno, pues fijaros, en rosa vamos a encontrar lo que son los filamentos gruesos, los de miosina ¿de acuerdo? Y en verde los filamentos finos de actina. Fijaros que, bueno, pues hay lo que hay en yo llamé disco Z, aquí van a llamar línea Z, que es la región ¿vale? donde van, se van a unir eh, pues, en lo que son los filamentos eh, finos. Eh, y luego pues, vamos a, de, de línea aquí, de disco Z a disco Z, ¿vale? nos encontramos con el sarcómero, ¿vale? acordaros que era la unidad funcional básica de la miofibrilla. y luego después bueno, pues nos vamos a encontrar lo que es una banda A, vale que es la banda eh, oscura, y luego tenemos una banda I, que es la banda clara. Bueno, por si alguien no se acuerda, hay una regla mnemotécnica, es muy fácil. ¿Cómo se dice eh, oscuro en inglés? Dark, ¿vale? Acordaros, dark, a ah, dark, a ah. Y, eh, bueno, pues claro, banda clara, es eh, light, de luz, light. La I, I, I, se escribe L, I, G, H, ¿vale? La I, banda I, la I. Perfecto, bien. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Cuando se produce la contracción, ¿vale? Vamos a ver si soy capaz de mover esto, fijaros. Cómo se está acortando, cómo las cabezas interaccionan, la miosina va a interaccionar con la, con la actina, ¿vale? Y, bueno, el movimiento que se produce, ¿vale? Que era el que os comentaba yo antes. Y lo que hace es que se vayan acercando los filamentos de actina, ¿vale? Y si os fijáis, se está acortando el sarcómero, ¿vale? Y fijaros, ¿vale? la banda ahí se estrecha, que antes estaba más ancha, y el sarcómero también se estrecha. Y hay un contacto entre, bueno, pues entre los filamentos finos, ¿vale? Si yo me voy relajando... ¿Vale? de acuerdo el sarcómero se va ampliando la banda I que es la banda clara también se va ampliando de acuerdo y esto es lo que lo que pasa bueno pues durante la contracción que era lo que quería que, que vieseis vale perfecto creo que ya no queda ninguna duda pues nada más, eh, en el siguiente vídeo vamos a ver las diferencias histológicas que vamos a encontrarnos entre quién, entre el músculo esquelético estriado, el músculo cardíaco estriado y el músculo liso. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta ahora.